Gracias a Dios también está en un ratico la llevamos ya pasando para Santo Domingo y más adelante yo le sigo dando declaraciones Usted, ¿usted tiene un problema. No, no, no, para nada. Tu visita que quería le de eh, Son cosas de protocolo, cumpliendo con las autoridades. Sí, Muchas gracias.